Amigos del pescador, estamos aquí en Mar del Plata. Les mostrarle un poquitito. Esto que está acá es la piedra, lo oscuro. Lo que está arriba es el pescado. Que acá también lo tenemos marcado. Este es el lugar donde estamos haciendo esto que denominamos pesca de altura. Ustedes van a disfrutar de las imágenes que podemos ofrecer nosotros. Aquí, a 45 metros de profundidad, en el crucero sandocán Le dedicamos a toda la gente. A todo el público, en especial a Gabriel, el, quien dirige el programa del Pescador, este momento tan apasionante, así que disfruten junto a nosotros. La pesca embarcada en Mar del Plata generalmente se la asocia con la primavera o el verano, sin embargo, existe pesca durante todo el año, y en invierno es cuando hay chances de dar con los salmones grandes que habitan las rocas y eh, favorecido también por una corriente de agua fría, esto atrae a los salmones y bueno también por supuesto las demás especies como gran cantidad de meros, besugos, algunas chernias por supuesto siempre buscando los points de pesca bien alejados se navega muchísimo y bueno para ello qué mejor que contar con los servicios de la firma Sandocan Pesca quien hace muchos años que está eh, trabajando en la zona y conoce muy bien los mejores lugares de pesca también se puede practicar una pesca más cercana a la pesca de arena donde en estos momentos la especie que abunda es la pescadilla corvinas rubias y bueno en poco tiempo más va a empezar también el gatuso. Esa es una pesca más económica y más cercana con menor navegación. Así que si va la feliz, no dude en contactar a Sergio de Sandocampesca, se comunica al 11 49 86 76 94. Lo puede buscar tanto en Facebook como Instagram como Sandocampesca. O también puede visitar su web www.sandocampesca.com.ar